En el plan de pago de Rapid Visa, ¿a los cuántos pagos o meses envían mi petición al USCIS? Bueno, ya eso depende de, de qué tipo de petición estás haciendo y qué, qué tipo de plan de pago estés. Um, pero por lo regular se pide uh, que se cubran que sea lo que es el costo del, del, del cheque que se va a enviar al USCIS. So, por ejemplo, si tienes una visa K1, um, claro, el cheque de USCIS es solamente 535. So, en el plan de pago te pedimos que hagas tres pagos a Rapid Visa para que se pueda cubrir ese costo y enviar tu petición y luego tú sigues pagándole lo que le queda a Rapid Visa. Um, ya si es una petición de ajuste de estatus, recuerda que el, que el cheque es, es casi el doble de eso, so, se, se debe de cumplir con ese costo y, y ya podemos mandar tu petición y sigues pagando lo que, lo que resta. Así es. Y ya depende, si quieren más información sobre los planes de pago que a mucha gente le funciona, ingresen en rapidvisa.com. Ahí van a encontrar planes de pago si te funciona y ahí vas a ver desglosado, según lee la petición, a los cuantos a los cuantos pagos o meses enviamos tu petición al USCIS. Y cualquier duda llámanos o escríbenos para darte todos los detalles según tu caso. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.